residentes en el sector Villaverde en esta ciudad de San Francisco de Macorís, lamentaron la situación que viven ante la falta de servicio de energía eléctrica en la zona. Eh, tenemos ya aproximadamente de como seis semanas en las condiciones que ellos siempre se la llevan, la, la, energía, eh, la energía eléctrica, entonces queremos que ellos puedan resolver con este inconveniente lo que ...hasta el momento estamos sin luz... ...¿qué calle es esta ...esta es la calle O de Villaverde, eh, ...parte alta de los chiripos... ...entre los chiripos... ...entonces nuestra denuncia... ...es de norte... ...para que ellos puedan resolver con estos inconvenientes... ...que según ellos... ...nos dicen que es la cajita que está allá arriba... ...que tienen eh, el inconveniente... ...y hasta ahora... ...cuando ellos ponen la luz... Eh, no, ...no se presenta... Nadie se presenta al lugar para resolver el problema Si no la pagaran, no tuvieran eso, la habían estado poquito Y no reclamamos nadie Yo no reclamo y no la pago, pero como se paga hay que reclamarla Porque uno está pagando por un servicio que no se está consumiendo Las facturas elevadas, sin recibir el servicio correspondiente Y en horas prudentes, por lo que reiteran el llamado a Edenorte Lo mismo, lo mismo que ellos dicen, que ellos no han hecho nada